Vamos a controlar la hora. No, no, con si no, no, no, vale. ¿Estamos retransmitiendo al final? Sí. Hola. <risa> Hola. <risa> ¿Cuántos vives? <risa> <son> dos vives. <risa> bueno, estamos cumpliendo Venga, a okay. Bueno, <risa> buenas, eh, buenas tardes a todas y a todos. Eh, yo estoy como ponente, pero esto va a ser una charla bueno, pues de conocimiento colectivo. Yo voy a plantear, la charla va sobre un poco el tema de legislación en las TEI, pero no solo desde el punto de vista técnico, que, bueno, pues más o menos está, o debería estar controlado, sino también haciendo un poco de capié en la reflexión política, con las nuevas modificaciones que están surgiendo, las nuevas leyes que quieren plantear, y, bueno, yo voy a dar un, una visión y un punto de vista, que, aparte de político, puede ser personal, entonces es cuestionable, como todo punto de vista personal, es, y ya introduciríamos un poco el debate, creo yo, ¿no? Voy a intentar no hablar más de media hora porque más de media hora se ha comprobado que los oyentes desconectan ya y puedes decir lo que quieras. Pues contra el cuento de Caperucita que te van a decir que sí. Bueno, eh, primero bueno, me llamo Adolfo, pertenezco al Círculo TIC de Podemos, que estamos aquí reunidos hoy en la parte de un poco de seguridad, pues para, bueno, para vernos un poco. Y se nos había ocurrido que esta charla y este planteamiento del debate podría ser interesante, pues para empezar a fomentar un poco también la conciencia política, ¿no? Empezar a fomentar en el círculo, me refiero, cada uno ya la tenemos desde hace años, la, la, la que tengamos. Bueno, voy a hacer un repaso breve, más o menos, sobre las, las leyes que aceptan ATI, que serían en estos últimos años. Bueno, pues la verdad es que el Gobierno, visto desde un punto de vista positivo, ha hecho un esfuerzo por, por adecuarse a la sociedad de información y en principio, con buena voluntad, en principio digo, ¿no? Luego ya iremos viendo, pues eh, ha ido sacando una serie de, de leyes para intentar adaptar eh, Todas las normativas, el código penal, etcétera, a, a la nueva circunstancia de la nueva tecnologías, sobre todo Internet. Las leyes que más conocemos serían LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos, con su reglamento. Lo que primero fue la, la LISI, que ahora es, eh, perdón, lo que primero fue la LSSI, que luego se vio modificada por la LISI en el 2007, que es la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información. que Esta ley no, no estuvo, en principio va a ser una ley bastante digamos cercenante de derechos, pero gracias a muchas enmiendas eh, parlamentarias por diversos grupos y presiones de movimientos ciudadanos, la ley acaba siendo una ley que no está nada mal. vale En principio ahí quería meter la, el tema de la ley Sinde ya en el 2007, no lo consiguieron y eh, fue una ley que no bueno, bueno no está mal. Luego está la ley general de telecomunicaciones, que es más bueno es más general, se ha ido modificando a lo largo del tiempo y aquí hay unas modificaciones importantes que quieren hacer a la última hora que luego comentaremos. Está también la ley de firma electrónica, que bueno, eso es evidentemente garantiza el funcionamiento, intenta garantizar el funcionamiento de las arquitecturas PKI o de firma electrónica, que aquí hay compañeros que saben más que yo, en organismos públicos, ¿no? y también que tengan eh, relaciones con la administración pública, ¿no? También, bueno, pues estarían, ahora comentamos el tema del nuevo código penal y la ley, la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza, ¿no? También estarían todos los planes y las nuevas, digamos, políticas que están intentando hacer. ...que se fomente el comercio seguro... ...se te está agotando la batería... ...que ¿no? estás no te preocupes... ...que intentando hacer el comercio más seguro... El, la, ...el fomento de la sociedad electrónica... ...el fomento de las gestiones a través de certificado... ...en toda la administración electrónica... ...que la verdad es que, bueno... ...están avanzando bastante en buen sentido, ¿no?... ...esta sería una, la parte buena, ¿no?... ...todo el trabajo que se está haciendo... ...y luego estaría otro tema importante a tratar... Eh, ...que es todo el tema con... ...con el reciente Consejo de Ciberseguridad Nacional... ...que se ha creado a finales de 2013, en el Plan de Seguridad y Consejo de Seguridad Nacional... ...que existía hasta ahora, bueno, pues ha incluido un consejo dependiente... ...que se llama el Consejo de Ciberseguridad Nacional, en el cual está el Centro de protección ...de Infraestructuras eh, Críticas, está el Ministerio Interior, está Gobernación, está también INTECO... ...bueno, y en teoría, bueno, pues es para defender el país de unos posibles ciberataques... ...y las infraestructuras críticas, pero ahora veremos las implicaciones que eso tiene... Y también estaría la ley de seguridad privada, aprobada recientemente, en la que se quiere dar un nuevo enfoque. Y si queréis ya empezamos a introducir aquí el, el, tema, el tema político. La ley de seguridad… Vamos a ver, el argumento que quiero defender o la tesis que quiero proponer eh, es que el Gobierno quiere acabar no solo controlando el tema de la calle y el tema de los medios de comunicación, sino también el ciberespacio, ¿no?, de alguna manera. Es decir, la… La, bueno, a mi juicio, y de varios colectivos que trabajan en el tema de represión y de eh, el nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, la represión y el control que quieren implementar en la calle ¿eh? y en las asociaciones y colectivos eh, no solo se quedáis, sino que también lo quieren implementar de alguna manera en el ciberespacio. Y esto es lo, lo preocupante. Por ejemplo, empezamos, si queréis, un poco por la Ley de Seguridad Privada y luego vamos enlazando. Vale, seguro que se me olvidan mil cosas. La Ley de Seguridad Privada que se fue aprobada en, hace un par de meses, más o menos un par de. ...dos o tres meses, sí, sí... sí. Te, voy pasando, ...te voy diciendo la, todas las leyes que has dicho que se han creado... ...vale, yo, yo creo que más, ya ves, hay más gente aquí que sabe de leyes... ...entonces, si hay alguna que se me ha saltado... ...seguro que me pueden corregir, ¿no?... ...yo creo más o menos las hemos indicado... ...la de seguridad privada enfoca la seguridad... ...esta es una ley que, que gestaron entre el gobierno del PP... ...y las empresas de seguridad privada tradicional... vale ...no las de seguridad informática... ¿vale? Entonces, hay ...muchas asociaciones de seguridad informática han presentado quejas, se han eh, presentado posibles enmiendas antes de que se aprobara, que no les hicieron mucho caso. ¿Cuál es el espíritu de esta ley de seguridad privada? No solo para el tema de los vigilantes, que puedan tener ciertas atribuciones como policías o fuerzas de seguridad del Estado, que eso se ha visto más o menos recortado, sino también eh, hay uno, uno de los artículos de esta ley obliga, de alguna manera, a que toda la seguridad se contemple de un, desde un punto de vista integral y que las empresas de seguridad informática, de alguna manera, deben de depender o pertenecer o estar asociadas a una empresa de seguridad física. Vale, entonces ya no se entiende la seguridad informática tanto como empresas consultoras, como algo de frikis, como algo divertido. Estoy haciendo y quizás esperando estereotipos muy evidentes para, pero para, que, para que entendamos el espíritu de hoy, ¿vale? No os no quedéis en la simplificación, sino en el, en el contenido de lo que digo. Sino que más bien se pasaría a ser lo que es la seguridad estricta de una empresa de seguridad que controla desde los perros que pasean por la puerta, los guardias de seguridad y también las instalaciones a nivel de seguridad informática en el más tradicional de los sentidos es decir, firewalls eh, toda la arquitectura de proxies, etcétera política de seguridad de usuario, de acceso de usuarios todo eso estaría vigilado ya no por las consultoras tradicionales que tendrían que integrarse de alguna manera en las eh, empresas de seguridad tipo ESAB, etcétera sino que el espíritu cambiaría ya no sería un trabajo, digamos, puro técnico sino que incluiría un espíritu de seguridad de control, pero de control real ¿no? de control físico y de control más bien coercitivo. Ahora voy a comentar un poco más el tema del Código Penal nuevo y la Ley de Seguridad Ciudadana, porque quizás en el ámbito electrónico se han hecho muchas eh, disquisiciones, pero quizás no, no llegamos a entender la, la gravedad que suponen. Hay un hecho fundamental que se está introduciendo en muchas leyes, también una modificación que se quiere hacer en la Ley General de Telecomunicaciones. La modificación que se quiere hacer es tan sencilla como que... ...quieren poder cortar conexiones de Internet... ...a gente que consideren peligrosa sin orden judicial... ...porque un simple comité de expertos... ...un simple comité de funcionarios... ...o quizás la propia operadora... ...notificándoselo al, al gobierno... ...o al CERT del gobierno porque el INTECO... El INTECO ha formado un CERT... ...un Centro de Emergencia y de Respuesta Temprana... ¿vale? ...para coordinar los incidentes de seguridad... ...en todo el Estado... ...y con otros países europeos... ...y otros países eh, aliados, digamos... ...entonces simplemente con una operadora... Eh, ...notificar al CERT... ...que hay un usuario que ellos consideran que está haciendo una actividad peligrosa... ...le podrían contar en ese momento... ...sin orden judicial... ...vale, esto es bastante grave... ...esto es el tema de orden judicial no, no, es una, no es un mero trámite... ...la ley, que pasa con la ley de seguridad ciudadana? ...el código penal regula las... ...las eh, relaciones del individuo con el Estado... ...vale... ...el derecho penal... ...eso es el código penal, ¿vale? ...la ley, que es una ley muy grande... Eh, ...la ley de seguridad ciudadana pertenece al derecho administrativo... El derecho administrativo regular las relaciones del derecho con las del ciudadano con las administraciones. Código penal de delitos. Derecho administrativo, multas. Vale, ¿Qué pasa con las eh, leyes de seguridad ciudadana? Lo que hemos oído todos, que limita, que puede penalizar si tú mandas un tuit convocando una manifestación y luego se lía. Si tú emites ciertas cosas por Internet y luego tienen ciertas consecuencias que tú no puedes prever. Es decir, te, te implica adivinar el futuro de alguna manera, no eso es imposible. ...que en derecho administrativo en el Estado español no existe la garantía judicial... ...es decir, cuando te ponen una multa la pagas y luego la tienes que recurrir... ...¿vale? ...y la recurres ante los amigos que te la ponen... ...si quieres seguir recurriendo llegas a un contencioso administrativo... ...cuando elimina la tutela judicial es un... ...son multas discrecionales ¿no? ...las multas de, de tráfico tiene que sentido que sean así porque si no no las pagaría ni Dios... ...pero el tema no es tan sencillo cuando las multas que te ponen no son por tráfico... ...o por tirar un papel a la calle o porque tu perro se haga caquita en el, en el portal... El problema es cuando esas multas, que no tienen eh, tutela judicial en un principio, en primera instancia, afectan a derechos fundamentales, como son el derecho a la libertad de expresión, que es, entraría el tema de los tweets, el derecho de manifestación, el derecho de asociación y el derecho de los ciudadanos a intervenir en asuntos públicos. Cuando una ley de derecho administrativo limita derechos fundamentales, tenemos un problema, porque en teoría es anticonstitucional. ¿Qué pasa si no hay garantía judicial? Un, un Estado policial no es un Estado en el que haya mucha policía. Y eh, dos de cada tres sean policías y nos pegan a todos. Un Estado policial es en el que se, se, se suprimen las garantías judiciales en los derechos fundamentales. Es decir, el policía juez y parte. Entonces, ¿qué pasa cuando te, tú haces un comentario por Twitter que lanza por toda la red y un funcionario decide ponerte una multa, que no tienes una defensa judicial, no tienes presunción de inocencia? El Código Penal... Eh, ...digamos, eh, ahí sigue, bueno, en, en, en todos los delitos en todos los delitos hay presunción de inocencia y hay garantía judicial. <tose> Pero aquí se una cosa, eh, el Código Penal nuevo que quieren implantar eliminan las faltas. Actualmente hay faltas y delitos. La mayoría de los, eh, las circunstancias de día a día de los ciudadanos, la mayoría de los problemas se resuelven por faltas... ...que son juicios muy rápidos, que no dejan antecedentes y no conllevan pena de cárcel. El Código Penal nuevo elimina las faltas. Cosas que ahora serían una falta y te condenarían a trabajos a la comunidad, a disculparte con la persona que has ofendido y no te dejan antecedentes, pasarían a ser delitos, pedazos incluso con cárcel. Aquí entrarían también los comentarios hechos en Twitter, los comentarios hechos en Internet, etc. Entonces, eh, lo estoy explicando de manera muy muy ligera, porque esto es un poco petardo, porque es derecho. Estoy intentando hacer la veno. Ahora sí que doy un poco. Sí. Quieren poder cortar la comunicación a la persona sin orden judicial. Sí. Basándose sí. en. Ah, ese ¿En es el, claro, ese es el problema. Defieren, ellos definen unos problemas como que sea, sea peligroso, que esté realizando un ataque, que esté siendo. ¿Pero quién decide? El el terrorismo, tal. No, que, sea, o que esté haciendo spam, por ejemplo. ¿sabes? O que te llame no sé quién, oye, que me están atacando a mi web. Pero eso está incluido en la ley, especificado en algún punto. O... No, no, eso es una modificación que quieren aprobar a la ley general de telecomunicaciones. Pero que, como es el PP, la van a aprobar. O sea, la quieren aprobar. Si Está en trámite. Antes, ¿por qué se puede cortar la comunicación? A sí, pero especifican de manera muy discrecional. Es decir, no, no lo definen exactamente. Ellos sí, te. En van a hacer lo se le ponga... Efectivamente, si ellos consideran que tú puedes ser un peligro, te pueden cortar. Entonces tú puedes decir, no, no, es que estabas spameando, estabas atacando esto. Es que me estabas infectando con virus, me estabas infectando con malware. Es que estaba diciendo comentarios obscenos Es que. Lo que le apetece al tío que te corta. Es decir, la diferencia entre tener garantía judicial y no es que hay un juez en el que tienes que demostrar. Que tú, tú no tienes que demostrar que eres bueno En un derecho civilizado ¿no? Como el que están implantando en este país Tú no tienes que demostrar que eres bueno O sea, Ellos tienen que demostrar la culpabilidad Entonces el juez, que se supone que es imparcial También habría que verlo él, Viene el policía, no, no, es que este tío está haciendo comentarios si Este tío está atacando no sé qué Y entonces, vale, presénteme pruebas y Pues no se puede cortar porque usted no, no tiene prueba para cortarle el, La garantía judicial es, es un parapeto que deberíamos tener todos los ciudadanos En casos como este que afectan a derechos fundamentales el tema es que lo que he querido decir con toda esta arquitectura de leyes que he mencionado, que son un poco petardo, es que el PP lo que está haciendo, el gobierno del PP, porque no gobierna el PP, a lo mejor si estuviera el la lo haría el PSOE, pero en este caso es el gobierno del PP, lo que está haciendo es desviar por la vía administrativa muchas cosas que afecta, antes eran por derecho penal. Está endureciendo el derecho penal y encima está dando atribuciones a funcionarios saltándose de la vía judicial. Eso quiere decir... Que lo que antes no pasaba, no solo en el, en el ámbito digital, por eso digo que es una arquitectura común, es la calle, las asociaciones, la actividad política y el ciberespacio. Lo que, básicamente lo que está haciendo el PP con todas estas reformas es saltarse muchas veces por la puerta de atrás la tutela de los jueces. Y un funcionario te va a recordar que t -t todavía no puede, pero lo van a aprobar. A lo mejor lo aproban en noviembre o en diciembre, o el año que viene. O a lo mejor no les da tiempo, esperemos que no les dé tiempo, pero lo tienen ahí. Ya lo tienen redactado y están haciendo el borrador y el anteproyecto de ley. No el anteproyecto de ley, sino el anteproyecto del cambio de, de ese artículo de la ley de general de Comunicaciones, que lo tengo ahí luego, si queréis os digo el artículo exacto. El tema que quiero argumentar y lo que quiero decir es que, eh, desde por vida administrativa, en la que se suprimen garantías judiciales, eh, temas que afectan a derechos fundamentales. Eso, en teoría, es inconstitucional, pero ya ha habido casos que se han denunciado de ante constitucional cosas parecidas y lo anda como constitucional. Pero, en teoría... ...algo que afecta a derechos fundamentales... ...y que te van a jugar por infringir esos derechos o no... ...o porque te, te los quiten o no... ...eso siempre debería estar tutelado por un juez... ¿vale? ...el PP está modificando leyes... ...y sacando leyes nuevas... ...con la del Canon Aede, por ejemplo esta... ...esta también es que es acojonante... ...porque son... ...como con la SGAE... La, la, la, ...el tema de la SGAE... ...asociaciones privadas... ...están haciendo de juez y parte... A ...asuntos que afectan a la libertad de expresión... ...que son asuntos... ...que son derechos fundamentales... ...entonces... Las partes más técnicas que son el de la ley de firma electrónica, bueno, pues eso es también, el EOPD está bastante bien en el reglamento de firma ciudadano, pero la ley general de regulaciones va a ser modificada, para poder cortarte, eso es gravísimo, ¿no?, si no es de judicial, incluso a lo mejor un operador técnico que le pagan 600 euros y dice, macho, cuando te salta una alarma en la pantalla, le corta la conexión, porque ya tenemos un acuerdo con el CERT del INTECO, que está con el Ciber Consejo de Seguridad Nacional, hemos llegado a un acuerdo de colaboración y si te salta esta alarma, le cortas inmediatamente. ¿Y, y vete tú a reclamar ¿sabes? ¿cómo se ha formado ese consejo? De... ese consejo se formó a finales del año pasado ya se venía hablando bastante entonces, hombre eh, técnicamente es correcto que un gobierno tenga un consejo de seguridad nacional porque proteja las infraestructuras críticas que se preocupe de este consejo responde a temas de ataques terroristas a temas de pedrastia, a temas de acceso a infraestructuras críticas como centrales nucleares eso está bien, vale Eso. el INTECO ha establecido un CERT ya no digo un CERT de emergencia de respuesta temprana ...y ofrece servicios gratuitos de asesoría... ...a empresas grandes, pequeñas y medianas... ...para hacer incluso auditoría de seguridad... ...gratis, si se la recomienda, y eso está bien... Bueno, eso, está, ...eso no está... ...pero lo que está mal es que esa maquinaria se va a emplear... ...no solo para eso... ...sino con estas leyes modificadas, esa maquinaria se puede emplear... ...para dejar fuera a gente que no les convenga... lo que dice en Internet... ...a ciertos sectores de actividad política... ...que ya sabemos a los, a los que van a dejar fuera... ...es decir, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional... ...y la creación de un centro de emergencia... ...para ante respuestas de incidentes de seguridad está bien en sí mismo no es malo, o sea, y un gobierno debe preocuparse de proteger sus infraestructuras críticas, de proteger a la gente del terrorismo, pero lo que está mal es que hay ciertas leyes que están modificando para empezar esa maquinaria, que es una maquinaria tocha, con mucha pasta, para observar otro tipo de cosas que no se deberían, porque son derechos fundamentales, libertad de presión, libertad de asociación, ese es el problema. Entonces, las modificaciones más gordas van a ser... Ya os digo, la ley de seguridad privada que ya se ha aprobado, en la que de alguna manera obligan que eso está en trámite todavía, porque las empresas de seguridad siguen por su cuenta, y aquí no ha pasado nada. Pero en teoría hay, hay un periodo de transición, porque no, no está sacado el reglamento todavía, ¿vale? Ha, salió la de seguridad privada, pero no se ha aprobado un reglamento. Cuando se apruebe el reglamento, todas las empresas consultoras que trabajan con seguridad informática tendrán que, de alguna manera, inscribirse a empresas de seguridad privada, llegar a un acuerdo de colaboración, subcontratarse lo que sea. Entonces el enfoque de la seguridad cambia, que no es tan técnico como más coercitivo. La modificación de la Ley General de Telecomunicaciones para poder cortarte sin orden judicial. La aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, o ley Mordaza, que afecta bastante gravemente al tema de a este telemático. Y el nuevo Código Penal, que en la parte elimina faltas, con lo cual cualquier tontería que antes no conllevaba eh, pena de cárcel ni antecedentes te lo va a llevar. Y aparte, favorece a la SGAE, porque las penas que introduce el nuevo Código Penal para inflación de derechos de autor se pueden comparar a las de abuso a menores. O sea, es una cosa brutal. No digo que no haya que castigar los abusos humaneros, por supuesto. Pero, tronco, no puedes comparar copiarte un fichero con... Vale. Son penas de más de tres años, de dos a tres años de cárcel. ¿vale? Por, por infringir leyes de... Eh, hay también una... En, en derecho hay de una movida, que es, no me acuerdo cómo se llama, pero es que... No te pueden sancionar dos veces por lo mismo. Si te sancionan por administrativo, no te pueden sancionar por penal. Pues el código penal y la ley subvencionada duplican. O sea, te pueden sancionar por código penal o por ley subvencionada por los de tweet. Por infringir derecho de autor por tal... Eso ya es una cosa de casi de mente. Entonces, lo que quería dar a entender es que esto de formar el Consejo de Seguridad Nacional en principio no es malo, o sea, ayudas a que la seguridad de tu país vaya bien, que tus infraestructuras se protejan, que todo... Pero el tema es que una parte de eso se va a emplear en, en controlarnos el espacio telemático. Entonces, el control que se está estableciendo es excesivo, a mi juicio, y a juicio de muchas personas y asociaciones, y no solo es el ámbito de la calle, sino el espacio telemático. Es decir, quieren hacer un control total que en mi opinión es imposible, ¿vale? Porque tiene que ser muy difícil. Entonces, bueno, ya si queréis dejar de hablar, porque además ya creo que esto va aburriendo un poco, entonces si queréis entramos en preguntas, debate o reflexiones también, porque bueno, pues todo esto creo que deberíamos reflexionar cómo afrontarlo, cómo impedirlo, cómo cómo cómo asumirlo, como no sé. Son cosas yo creo que son trascendentales y de importancia y el tema de la tutela judicial es importantísimo es decir, se han buscado las maneras para colar muchas cosas por el derecho administrativo, que no tienes la tutela judicial porque es una multa que en tráfico tiene sentido, porque si te pillan a dos por hora y te apiras te ponen la multa y te jodes, que esto eso está bien pero por eh, que afecta a derechos fundamentales no está bien porque estás en un estado policial que al fin, un estado policial no es que haya mucha policía es que el, el policía juez y parte él te decide y te condena uh -huh. vale, y ya si queréis se acabo un poco con esto ya este ejemplo, esta, esto ya lo hemos visto con todo el rollo a partir del 11S en Estados Unidos, con, la Homeland, altos, Security, con la Homeland Security y con montar todo el sistema de NSA, la NSA, la, la, la que está montando ahora mismo, la nueva ley FISA donde el control intenta controlar totalmente todo el acceso a Internet. ¿No crees que en alguna, de alguna forma estamos simplemente copiando ese modelo que lleva ya 10 años allí vigente y vamos en esa línea y, y, y, y, y, y, y eso y en qué medida eh, eso se enlazaría con el nuevo tratado que hay bilateral en, en de comercio y, y en que afecta también el tema de la libertad de expresión la libertad de la circulación simplemente de la información Yo, yo de ahí también mi opinión, porque el TTIP este es el tratado del libre comercio entre Europa y América sí. no lo conozco en profundidad, o si sea, algunas cosas a grosso modo, y es sí que es bastante brutal y en cuanto a de América, yo te voy a dar mi opinión. Yo no, yo no creo que estemos copiando el modelo americano, porque la mentalidad es mi opinión, ¿eh? o sea, esto es muy discutible. La mentalidad estadounidense y la mentalidad europea siempre son muy distintas en cuanto a derechos. Es ¿sí? decir, Voy a poner un, un ejemplo estúpido, de, de monólogo. Si, tú, si en Estados Unidos un estadounidense le pregunta a otro, le dice a otro, oye, ¿y tú de dónde eres? Y le dice al otro, ah, ¿y por qué te lo tengo que decir? Y el estadounidense piensa, algo me tendrá ocultando. Si un europeo le pregunta a otro, ¿y tú de dónde eres? ¿Y por qué te lo tengo que decir? Dice, coño, ¿cómo valora su privacidad? O sea, es un ejemplo estúpido, ¿vale? Y no no quiero generalizar, pero son mentalidades diferentes. Entonces, yo, yo no creo que estemos copiando el modelo americano. En mi opinión, en mi opinión, yo creo que ante la crisis que han generado y ante la esclavitud que nos espera en el mercado laboral y se van a poner otras canutas, han dicho, hostias, o los controlamos mucho o esto va a explotar. Entonces. Que han copiado cosas de América, vale, pero no, no creo que el origen sea Estados Unidos, sino más bien una yo creo, es mi opinión, ¿eh? Una cosa local en cuanto a Europa, local en lo que puede ser local de Europa, que son veintipico países, claro, pero no. Yo creo que surge como media ante las circunstancias adversas que están dando en la sociedad últimamente, para que antes no se pueda organizar, para que no puedan protestar, no tengan capacidad de contestación. Quizá no se parezca, pero incluso ahí hay estas cosas que se protegen, porque está la, la famosa frase de Franklin que dice, eh, si un Estado está dispuesto... ...en aras de la seguridad, sacrificar la libertad... ...no se merece ni una cosa ni se merece la otra. eso claro. Es un poco lo que dijo. Entonces, aquí, sin embargo... ...eso eso no se plantea. o sea la, Las leyes de privacidad nunca han sido serias... ...siempre siempre se plantea que, que, que la seguridad prima... ...y que nos tenemos que proteger... La Pero, la, hay, hay, ¿Qué, se, ¿Qué seguridad? Cuando hablan de leyes de seguridad... ...y el he hecho también del Código Penal, por ejemplo... ...una cosa que dice Gallardón, que va a castigar más los delitos de guante blanco... ...es mentira. Suaviza las condenas a delitos de guante blanco. Esa es la, la realidad. ...criminalizan el pequeño delito, Es hay gente que lo ha calificado no de tiempos de Franco, ¿no? sino anterior, como concepción preilustrada del derecho, es decir, te eh, de castigo, lo llaman derecho penal de autor también porque los derechos penales modernos no consideran que las personas sean malas ni buenas, consideran que las personas cometen, cometen actos malos y, y buenos, pero las personas en general son recuperables y regenerables, entonces son eh, derechos que juzgan, son derechos, códigos penales que juegan los hechos... ...no a las personas... ...sin embargo este código penal que quiere introducir Gallardo... ...se llama código penal de autor... ...o del enemigo porque considera... ...juzga a las personas... ...no a los hechos, no tanto a los hechos... ...y considera al ciudadano como un enemigo per se... ...del que tiene que defenderse... ...entonces esta es una concepción que muchos juristas han dicho que es... ...concepción preilustrada... ...o sea de, de Renacimiento, de la Edad Media, de... ...te en galeras. ¿eh? ...y a la ley de seguridad ciudadana... ...¿qué es seguridad? Claro, seguridad ciudadana es que tengamos trabajo que podamos vivir tranquilamente, que podamos relacionarnos, pero el concepto de seguridad que tiene el gobierno, este gobierno es seguridad suya. O sea, de que no nos levantemos, que no nos sublevemos, que hagamos lo que nos dicen. Controlar a las masas. ¿Qué es seguridad, claro, es que depende de lo que entiendas como seguridad. ¿Y seguridad en el ambiente informático? Pues la seguridad en el ámbito informático debería ayudar tanto a la privacidad, como a pero también a la seguridad ciudadana, a la que tengas trabajo, a que tengas... O sea, la seguridad desde el punto de vista ciudadana es muy distinto a lo que quieran aplicar con esta ley de seguridad ciudadana. ¿Qué por ejemplo. tiene la sociedad para informarse bien de todo esto y actuar de alguna forma a través de una de una ley ciudadana o de, de una iniciativa popular? O... Bueno, yo os comento el trabajo que estamos haciendo en un colectivo al que pertenezco que os puede valer. En, en, ahí estamos trabajando sobre todo el tema del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Se llama No Somos Delito, en la web es net y lo que se está entendiendo ahora de manera furibunda es, eh, bueno, tenemos un grupo de, de, de teatro que hace acciones callejeras, un grupo de, de abogadas, porque son casi todas chicas que hacen ...estudios de, de estas leyes, según van van avanzando y van sacando la, las aberraciones que... Claro, pero ahí se está analizando lo que son las leyes y qué es lo que pretenden, pero no sé, no, no sé si estáis llevando alguna iniciativa para eh, contrarrestarlas claro, o para... el objetivo que es muy ambicioso y por eso requiere mucha cooperación ciudadana es intentar que no se aprueben ni el Código Penal ni la de Seguridad Ciudadana, ese es el objetivo... Eh, tuvimos, como no somos delito, reunión con Podemos también, y Podemos le interesó bastante el tema porque ve que atenta realmente contra los derechos humanos. Entonces, estamos en contacto con, con Podemos a ese nivel porque ellos van a plantearlo como un tema programático en el Congreso de Octubre, el llevar a cabo la lucha contra esta aprobación de las leyes, por ejemplo, y en caso de que se aprobaran, si Podemos tuviera alguna capacidad de gestión, el proponer el, de, el derogarlas. Bueno, esas ya son acciones que se están tomando. Y otras. Eh, es, se están dando charlas en todos los sitios. De momento estamos locales en Madrid, pero hablando con Podemos y hablando con más colectivos y asociaciones, se está proponiendo ir a dar charlas fuera de Madrid para que antes se empiece a formar y a organizar. O sea, para los círculos de Podemos es un tema cojonudo para trabajar. Es cojonudo. Y es la estructura ideal. Entonces, yo creo que tiene mucha permeabilidad ir extendiendo este tema y que la gente se vaya informando. Porque nosotros, desde nuestro modelito, creemos que si se crea una contestación social muy fuerte van a parar las, la reforma de Código Penal y la de Seguridad Ciudadana. Eso yo creo que sí. Las otras reformas que van más escondidas va a ser más difícil. Pero esas dos son fundamentales. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues intentar detenerlo por todo el Estado y que haya una concentración social muy fuerte. Tanto a nivel ciudadano... Por ejemplo, otra cosa que se quiere hacer... Hemos hablado con ECO también. Estamos intentando hablar contra los partidos políticos, claro, porque es una cosa que hacen todos los ciudadanos. Que, igual que hizo, se hizo con el tema de la PA, Podemos, eh, se va a hacer un trabajo de análisis para ver cómo... ...vulnera el Derecho Europeo, el Código Penal Nuevo y la Ley Nacional Nueva, porque lo vulneran. Llevarlo allí y presentarlo con a los partidos políticos que quieran firmarlo, a través de algún partido político como Podemos o ECO, por ejemplo. Entonces es otra acción de denuncia internacional que puede tener bastante peso también. Entonces creemos que en, entre todos se podrá, se puede llegar a conseguir la paralización del Código Penal y la Ley ciudadana. creo que trabajamos nosotros en No Somos Delito. ...yo he de las cosas... ...que también son graves... ...y que también había que, había que trabajar... ...pero nosotros por, por nuestra fuerza ...pues solo podemos trabajar esos, esos dos temas... ...eso es lo que se puede hacer un poco... Que era una constitución ciudadana... ...extenderlo... ...y no solo una constitución ciudadana... ...sino institucional a nivel estatal... ...en ayuntamientos, comunidades y Estado... ...e internacional sobre todo... ...también se, estamos intentando contactar... ...con el alto comisionado de, de la ONU... ...para derechos humanos... ...para de alguna manera... ...pues que se posicione... ...porque eso también tiene fuerza... Al, ante el resto de los países de la ONU Esos son, o sea, no, no hay una desesperación total. Es una cosa grave, pero hay esperanza. Nos somos delito. Lleva funcionando un año y últimamente con la con ciertos eh, sucesos, ciertas manifestaciones, pues como la, la gente nos ha conocido más y está queriendo saber eso y está se está dando cuenta que le afecta a ellos. Eso es lo importante. Y ya ya lo digo para el, para los de Podemos es un tema cojonudo que le viene al pelo trabajarlo. Y nosotros ya hemos propuesto pues, todo el material, estamos reformando la web, efectivamente, porque era una caca la web que teníamos. <risa> se está reformando, ya está en es un diseño más o menos guay, tal. con los consejos que nos disteis el otro día, hay más gente, un diseñador que está en nuestro Modrito, que también está en Podemos. Entonces... Y nosotros queremos que sí se pueda llegar a pagar estas dos cosas, Código Penal y Ley de Seguridad Ciudadana. También estamos hablando con la gente, con los colectivos feministas que llevan el tema de la ley de aborto, porque también es parte de la misma arquitectura y otros temas que he comentado, como el, eh, la reforma del artículo de la ley de comunicaciones, pues eso está pasando un poco desapercibido, Entonces, quizás a lo mejor lo podemos trabajar nosotros, en un, ese artículo en concreto, porque es muy muy grave, y solo eso puede sancionar la libertad bastante tochamente, y eso a lo mejor, que es un artículo de, no sé, de dos páginas, sí lo podemos trabajar nosotros, porque eso yo no sé ningún colectivo que lo esté trabajando. Podría ser una línea muy buena. Yo tengo el artículo ahí, y eh, está uno de los que se está llevando a cabo, que en el fondo no es mala persona, le conozco, pero es el PP y tal, es ese secretario. <risa> no, o sea, vamos a ver, no me entendáis mal. Favor, o sea, yo, yo lo que quiero indicar aquí, no todo es, no es malo y la voluntad, o sea, hay gente que trabaja honradamente y que cree en lo que hace, aunque estén equivocados, o sea, y hay gente que lo hace para joder, ¿vale? Yo, yo creo que esta persona no va a joder, pero él se cree que lo hace bien y tal, eso es lo que quería decir, ¿vale? Es el secretario de Estado Tele de Telecomunicaciones, que es el como del ministerio, es el segundo. de... Y él está muy insinuado con esto, tal, no sé qué, pero yo creo que. Y él, por ejemplo, sí que está abierto a críticas ciudadanas que se las envía en su correo, y no lo dice de mentiras. O sea, yo veo alguna charla cada él, y yo creo que lo dice verdad. Entonces, una cosa que se puede hacer es, oye, mira, desde tal consideramos que esto vulnera de estos derechos y tal. eso es una forma, como otras en paralelo que se pueden tomar, por ejemplo, ¿sabes? Yo, yo creo mm. que es, es, es genial este tema que, que has ha sacado, que sí que eh, Podemos tiene que tener una pues como una posición ante todos estos temas y cada uno de ellos, que si no la tiene ya, nosotros tenemos que ayudarles, nosotros y todos los especialistas de España que se presten y todo el mundo, a que, a que tengan una posición sobre estos temas, que es un comienzo para que la cosa cambie y también para dar una certificación de que hay una gente. Eh, que ha revisado el tema, que saber sobre ello, no solo nosotros, sino el propio Podemos o los especialistas que se presten a, a aconsejarles, y que eso se refleje de alguna manera en el, en el programa político y en las intenciones. E intentar que esto forme parte del discurso político, ya no solo, ya no solo a nivel programa, sino también cuando eh, nuestros candidatos o quien se hable por ahí, que esto eh, lo hable y lo hable con un... Pues, como unas pautas ya, ¿no? esto lo vamos a abrir por esto, por esto, por esto, por esto, tal. Por... Con argumentos, exactamente. Y eso sería genial, y, y la ayuda que podamos prestar a ello pues, me parecería estupenda. En una primera asamblea que tuvimos en mi casa, estuvimos, sí, está, lado, está, sí. estuvimos eh, eh, Hicimos una propuesta de, de un plan de acción para todo esto, si quieres podemos eh, sí, revisarlo. Sí, sí, sí, sí, fenomenal, sí. Vale. Eh, y Correa, de Adolfo Ranero Serrano. Adorán arroba yahoo.es. la de <tose> <tose> <tose> Se están, Se están preparando. El tema, el tema, a ver, eh, no quiero tirar para la banda en no San Modrito, pero lo que nos, la de ciudadana tiene mucho renombre porque es muy visible y afecta a las manifestaciones. Es más grave, es parte de una arquitectura común, pero el, el tema del código penal es fundamental porque eso es la base de todo, de todo. El código penal es una ley en sí misma, una ley muy tocha, pero es una ley. Pero es la base de, es como un, es como un billar, o sea, si tú das eso, cambia todo lo demás. Es decir. El Código Penal modifica sustancialmente las relaciones del ciudadano con el Estado, con, las, con el Ayuntamiento, con la comunidad y con el Estado. Si eso se modifica de manera tan fundamental, luego va a ser muy difícil echarlo para atrás. Entonces, lo más grave es el Código Penal. La Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley del Aborto, esta modificación la ley de comunicación en la Ley de Seguridad Privada, la Ley de Justicia Universal, que curiosamente le ponen nombres de justo lo contrario que es. ¿no? Se están preparando, esencialmente. Y algunos hablan también... ...no sé si es necesario o no... ...de que se tiende a construir un estado de prisión... ...es decir, es que... ...hay otra característica del Código Penal... ...que es muy jodida también... ...el Código Penal actual... ...que no está muy bien ni muy mal... ...pero bueno, define bastante bien... ...los delitos que hay, las condenas... ...cuando haces un delito cuando no... ...el Código Penal nuevo... ...deja mucha indefinición... ...y mucha arbitrariedad a los jueces... ...entonces, se va a dar la circunstancia... ...de que muchas veces no vas a saber... ...si estás cometiendo un delito o no... Tú, para asumir, tú decides ser un ladrón de bancos dices, bueno, vale, si un ladrón de bancos, me arriesgo a 20 años de condena Si me pillan me han pillado, pero tú sabes, tú asumes las consecuencias. Y, o tú dices, no, no, yo me van a condenar a 20 años, yo no soy ladrón de bancos. ¿no? Es un ejemplo estúpido, ¿no? Pero pero en este caso hay ciertas acciones cotidianas o ciertas que tú no vas a saber si estás cometiendo un delito o no hasta que no llegues al juicio. Y dices, pero bueno, ¿cómo voy a no hacerlo si no sabía que, no los, que, no, que... Es un tema muy jodido, eso se llama inseguridad jurídica, ¿vale? ¿Pueden acabar, eh, por ejemplo, quitando la conexión a los servidores de Podemos? Por ejemplo, sí. Que pasa por sí, señor. sí señor efectivamente. Sí, sí, correcto. Bien, correcto. Es que Podemos, es, es que, claro, es que hacen apología de Venezuela y es que... Oye, Manolo, corto Efectivamente. Sí, señor. Tú lo has dicho. ¿Y a todas las personas, tanto a los servidores como a las personas que están colaborando en Podemos? Sí. ¿Usted sí. ha llegado a nuestras historias? ¿Tu conexión? La, la movida es corta de la IP, o sea, de CRT sin, sin conexión y el proveedor mismo estuve, yo estuve en la reunión no, que estuvo Antonio Colea, que es el secretario de Estado de Telecomunicaciones que ya digo, a mí no me parece mala persona y el tío está muy ilusionado y yo creo que está equivocado pero el tema es que, yo le hice preguntas digo pero esto es en orden judicial pero esto y, eh, y todavía no tenían claro el mecanismo que iban a implementar eh, procedimental para hacer esa ese corte pero era seguro que era sin orden judicial y ya no sabían si iba a ser un fundido en el ministerio o el propio tío que está ahí con las pantallas en la alarma del operador, ojo que, que tú puedes estar en un congreso de Podemos, no sé qué, y el tío que le pagan, hostia, fallo de seguridad, pimba y te cortan. ¿no? O sea, en un extremo surrealista puede llegar hasta ese pero, punto. Más que, eh, ¿no? No. más que ir a, a mala intención, yo creo que es un poco un problema de, de inertitud en este tema por parte de quien está gobernando. Porque llevar este tema tirando por las empresas de seguridad. ...privadas convencionales, un tema de seguridad, seguridad informática es de gente que no tiene ni pajolera idea de lo que es la seguridad informática. Eso se ha sí, así desde no, el principio, con sí. la ley de seguridad privada se, estuvieron un año y pico de conversaciones... ...y asociaciones informáticos se enteraron cuando ya estaba la ley redactada y dijeron, pero bueno, ¿por qué no nos habéis llamado a nosotros? Claro, pero porque ellos quieren vender quieren a las empresas de seguridad privada el decir el monopolio de la violencia lo vais a tener vosotros. Se supone que el monopolio de la violencia lo tiene el Estado, pero yo procedo parte... Porque es mucha pasta, mucha pasta, y además, es además mucha pasta. voy a permitir que tus seguratas puedan detener por la calle, aunque sea un tío que anda por la calle, voy a permitir que tú puedas cortar... Pues, y que tus seguratas internet. te pueden cortar en internet. Bueno, sí. Te pueda cortar Eso un tío en internet, o te pueda cortar un, un, un, un, o sea, sí una sabe, convocación. Sí, sí, sabe sí qué saben, qué sabes. Qué sabes. Hecho, sí saben. Se sabe, por ejemplo, que en el caso de ETA, eh, ciertas personas de gobierno eh, son alentadores o... que las empresas de seguridad en ese sentido son, han sido siempre, tienen un poder político, tienen más permeabilidad con el poder político, las empresas de seguridad tradicional. No. Y pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Tradicionalmente, en Estados Unidos, las empresas de informática, aunque estén colaborando con el gobierno, tienen siempre un corte más demócrata. Eh, eh, tradicionalmente, en <coughs> las empresas de seguridad, o sea, seguridad tradicional tienen vínculos fortísimos con el Partido Popular y con la derecha sí. Entonces, les interesa que las empresas de tecnología, que pueden ser, por ejemplo, Gente joven, gente no vinculada a determinadas entes de poder que vienen ejerciendo, que vienen ejerciendo en de España desde hace años, de esas empresas que son nuevas, pequeñas, que no son tan controlables como los cuatro o cinco grupos de seguridad privada, Efectivamente, que sí. tradicionalmente vienen copando y esas empresas startups van a estar subyugadas de alguna manera a esas empresas de seguridad privada. Vale. Si queréis, o, co o... Son algunas propuestas que hicimos en la primera asamblea ¿vale? que vamos a hacer y si podemos incrementar o implementar alguna, pues perfecto. que lo, Eso decimos a todo el mundo, ¿vale? Por un lado, generar un paquete de información de kit No Somos delitos con todo el análisis que ya han estado realizando y la documentación. Que eso, ha... lo propusimos en esa asamblea Somos Delito después de la conversación que con tuvimos el viernes con la gente del Podemos de Madrid y ya está hecho. Ya está hecho. Está hecho, sí, a falta de dar pero ya, ya está hecho un paquete con cosas para mandar. Eso vale. ya está hecho, sí propuesta de elaborar un, un timeline para informar sobre las leyes que se han ido implementando un, te, un timeline sobre todo visual que no cueste mucho pues, eh, tal fecha tal ley Eso no somos delitos de lo que hemos hecho nosotros siguiendo vuestra también y otro de otro, otro compañero que fue paralela para el código penal y la ley de seguridad ciudadana ya lo hemos hecho también hay un timeline en una herramienta pública de estas que no es muy bonita pero se ve uh -huh. eso también está hecho solo lo podemos ahora luego ya pasamos las cosas luego con el sí. vídeo pondremos es. toda la información también de lo que, eso es. de lo que... Eh, con, que también tuviese el plazo de aprobación de las leyes y un uh -huh. sub, subapartados con ejes que afectan al Código Penal. Generar una propuesta para trasladar al equipo constituyente, a, a Plaza Podemos y a los eurodiputados, pues, to, eh, todo lo, de una forma resumida, todo lo que contiene este kit para que pudiesen analizarlo de forma rápida. En la reunión que tuvimos el día 25 de julio con la gente de Podemos Madrid, lo que se comprometió en ese momento fue a que lo que te digo hacer un informe para que ellos puedan manejar en Europa de dos tres cuatro hojas uh -huh. viendo como el Derecho Europeo contradice a lo que quieren aprobar aquí en, la, aquí en España o sea que por la parte de esta eso no quiere decir que no haya más gente trabajando en ello no o que sí. se sume para apoyar vale pero eso, eso está en proceso también vale después eh, generar vale una vez que, que ya estaban hechas estas tres cosas que ya se han avanzado bastante según me dice el plan de acción era crear una campaña de difusión del timeline del time con eh, los equipos de comunicación de Podemos, de prensa, redes y tal, para que le diesen eh, el equipo de community manager, también de TIC y tal, para darle bastante difusión. Crear sinergias con círculos como el, el, el círculo de periodismo o el círculo de el, el círculo jurídico. jurídico, vale, sobre todo para que el, el círculo de periodismo presionase a los medios para que empezasen a, a abrir este debate de forma pública en en los diferentes programas de eh, crear sinergia, sinergias con quorum.org, que es una plataforma de lobby ciudadano contra, para que, contra este tipo de medidas o leyes que se implementan. Eh, y ya por último, el trabajo comparativo de la legislación de la web, que, que ya está trabajando en ello, y presentar una, una petición al Parlamento Europeo a través de, de una web en la que te dejan presentar peticiones para, para que vayan revisándola. En cuanto a los últimos, los últimos puntos que has comentado... ...una de las labores que está haciendo ahora el Noso Moradito ...es... ...se está potenciando muchísimo el grupo de extensión... ...ahora en agosto... ...o sea, parece mentira, pero la gente... ...estamos enfermos y tal... ...entonces, justo... ...a ver, eh, esa propuesta se llevó a la Asamblea... Se aprobó, ...se aprobó, le pareció fenomenal la reunión con Podemos... ...pero ya había gente del grupo de extensión... ...que se había dado cuenta de lo mismo, entonces... ...ahora mismo, lo, el hincapié que está haciendo el Noso Moradito, ...como ya tiene el material... ...como ya tiene una serie de acciones... ...se está haciendo una acción de teatro callejero por semana... ...incluso ahora en agosto... Eh, ...lo que está haciendo es intentar crear una red de extensión... ...en todo el Estado, en que colabora quien quiera, como quiera como pueda... ...a los niveles que pueda y que, que quiera... ...entonces, se ha creado un grupo de Telegram... ...y una, y una lista de correo... ...que es extensión de Noso Modrito, pero es, es más... ...es intentar comunicar a toda la gente... ...todos estos temas, ese esfuerzo que se está haciendo... ...y hay gente de Somos Modrito... ...llamando a todos los... ...hay una lista de colectivos... llamándolos a ver quién quiere colaborar y quien no quiere colaborar. Eso se está haciendo ahora mismo por parte de nuestro maldito. Si se puede apoyar y potenciar por parte de Podemos sería cojonudo y yo creo que es, es evidente que se, se está haciendo. Se está haciendo. <risa> y, pero que nuestro maldito está en esa línea justo ahora furibundamente. O sea, hay gente, yo ahora estoy dedicado a TIC Podemos, y me, no es que me haya desligado, pero justo ahora, en Agosto, aprovecho más para dedicarme a esto porque me acabo de meter aquí y también me quiero entrar de las historias y porque tam hay muchas cosas que todavía no, no controlo ni nada. Pero hay gente llamando todos los días varias veces a varios colectivos para, oye, ¿te sumas a esto? ¿Somos no somos Eso se está haciendo de este extensión, un trabajo ahora mismo implacable, o sea, con gente ahí, ¡pum! Entonces bueno, eso... Pues, si... Sí. nuestro blog tenemos que darle caña y sí. poner links de colectivos sí. con de pues si, para el si lo ves bien, con, con este vídeo de la presentación, más publicamos todas las propuestas que se han hecho, uh -huh. el kit de documentación... ...y las líneas de trabajo y, y empezamos ya a trabajar entre todos. Fenomenal. Es eso. Es eso. ¿Es esa ¿esa, es, esa, ¿esa campaña en redes, se es, lanzó ese y se ha ido dando vuelta. eso es la labor que Es eso. Es eso, sí. El material está hecho, hay vídeos... Hay powerpoints explicándolo, hay eh, folletos súper resumidos, hay logotipos, hay cartelitos, o sea, el material está preparado para que cada peña en su pueblo. Y que tú te quieras llamar un Modrito, que te quieras llamar Pepito, es que a nosotros nos da exactamente lo mismo. La verdad es que el dominio y el nombre es buenísimo, somos tu Portuna y Pero que te quieras llamar a Faifa, pues te, a, a nosotros no da igual, ese material está hecho para que lo use quien quiera, como quiera y con el, con el, con el nombre que quieran, ¿sabes? Bueno pues gracias a ver.